Así que si les parece bien y si Lola está preparada, que nada, hoy se encerró, muy bien, <ríe> para dar la clase. Eh, eh, te escuchamos, no sé si eh, les parece que lo hagamos directamente así o que eh, compartamos pantalla de un gráfico astrológico. Lo hacemos así, ¿no es cierto? Como prefieras, yo de fondo, como es la habitación de mi hija, pues tengo un fondo muy animado de papelitos. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. A lo mejor, perdón, Marce, ¿Sí? si vas a dejarlo grabado y para que lo vean, no sé si es como la otra vez, si querés poner una imagen para que alguien vea, lo, por lo menos, lo que es un círculo o algo. Bueno, lo hacemos. No tengo ningún problema, tengo todo preparado. Eh, entonces lo que sí voy a hacer es que voy a dejar únicamente a Lola hablando. Eh, a ver, Lola, si ¿sí hablas, si ¿Sí se te ve a vos. Hola. Ahí está. Se me oye. Sí. Se te oye perfecto. Eh, bueno, Lola, todo tuyo. Mira, la luna en casa 1. ¿sí? Está en Capricornio porque hoy está en Capricornio, pero eh, nada, ahí Lola va a ser la Casa 1 desde Aries hasta Pisces. Así que te escuchamos Lola, todo tuyo. Yo lo primero que he hecho ha sido explicar un poco lo que es la Casa 1, lo que es la Luna, para luego explicar lo que es la Luna en Casa 1 y luego ya entro con los signos. Pero aunque parezca esto muy largo, tranquilos que mi... Mi, mi trabajo no es tan largo como parece. Esa es la introducción antes de empezar con Aries. ¿vale? Entonces empiezo con Casa 1. Voy a explicar un poco lo que significa la Casa 1. Simboliza el nacimiento y los principios. Cómo vemos las cosas y cómo nos ven. Es la perspectiva desde la que vemos el mundo. En la primera casa creamos la imagen que queremos dar al mundo. Nuestra imagen consciente. Cómo vestimos, qué coche compramos o cómo nos gusta trasladarnos, con qué detalles nos gusta presentar las cosas. Si hay planetas en la primera casa, nos marcan poderosamente. Somos muy conscientes del poder que ejercen sobre nosotros y están muy presentes. Bueno, eso sobre casa 1. Ahora un poco así también la luna, un poquito por encima para saber a lo que nos exponemos. Es la infancia donde la luna es la fruta principal, antes de que seamos conscientes de nuestro sol e individualidad. La luna marca nuestros instintos, hábitos y patrones de conducta que aseguran nuestra supervivencia. Marca nuestros sentimientos e intuición, nos dice lo que somos por instinto y naturaleza. La luna nos habla de nuestra relación con la madre, cómo percibimos a nuestra madre, nos habla también de cómo nosotros damos cuidados a los demás. La luna nos dice cómo nos alimentamos física y emocionalmente. Asimismo, marca la relación con la pareja, nos dice lo que vemos correcto o incorrecto. Nos conecta con nuestro entorno, ya sean personas o lugares donde nos encontramos, como en casa. Ahora vamos con luna en casa 1, que es también una breve exposición para, para saber a, a qué nos atenemos. Hay una figura muy importante en el momento del nacimiento, cuando está Luna en casa 1 hay una persona muy importante, puede ser la madre u otra persona que vaya a adoptar este papel y esto nos acompañará el resto de nuestra vida al crecer, tal vez se cambie la madre por la pareja o por, o por cualquier otra persona o incluso por nuestra propia naturaleza materna. De cualquier forma, nos proporciona unas fuertes respuestas emocionales e instintivas. Va a hacer que la persona irradie sensibilidad con un toque infantil o de madre. Con la Luna en casa 1 vamos a estar muy unidos a la madre y al medio ambiente en que, en que se nace. El bebé se adapta tanto a la madre que luego le va a costar desapegarse y más tarde hará lo mismo con la pareja. Nuestra supervivencia depende de otras personas a las que nos tenemos que adaptar. Nos da una gran sensibilidad para captar las señales de las personas que nos rodean o del hábitat. Señales muy sutiles, emocionales, psíquicas, sensoriales. Señales no verbales o lógicas. Aunque a veces la percepción de estas señales son subjetivas. Puede ser que mezclemos nuestra necesidad emocional con lo que... Se percibe como necesidades de la otra persona. Perdón, la Lola, luna. Perdón, perdón, te Dime. interrumpo un segundito nada más. hazlo eh, mm -hmm. un poco más lento. Vale. Sí, más vale. relajado. Es que estoy un poco nerviosa. ¿Tenemos, tenemos tiempo de eso. no te pongas nerviosa. Y me hace correr. A mí los nervios me hacen hablar mucho y deprisa. Vale. Vale, vale, listo. Yo he visto tus videos y ahí estás muy bien cuando explicas las cosas, cómo se machaca, cómo se hace y se ve muy bien. ¿eh? Pero Tenía es distinto. No me expongo directamente, me explico. Claro. Estoy, lo hago, no me gusta, lo vuelvo a hacer, es distinto. ¿Es distinto? Ahora estoy en directo, no, no, no, no me puedo equivocar, no es lo mismo. Muy bien, muy bien. Vamos. Repito un poquito la última para hacer la conexión, ¿vale? Puede ser que mezclemos nuestra necesidad emocional con lo que se percibe como necesidades de la otra persona. La luna en esta casa nos da una inteligencia instintiva para saber qué hay que hacer en distintas situaciones. Nos hace oler las oportunidades las complicaciones. Bueno. Ahora empezamos con Luna en Aries en Casa 1. Os tengo que decir que yo el trabajo lo he hecho a boli. Luego lo he pasado porque a mí el boli me da una seguridad. Eh, además se me quedan mejor las cosas. Y cuando he escrito Aries, yo creo que la mano se me embalaba. Es muy hiperactivo. <risa> Aries no es para mí. Me daba mucha rapidez. Bueno, voy para allá. Luna en Aries en Casa 1. Aries en esta situación... Necesita acción, choque, iniciativa y batalla. Necesita todo un rápido y Necesita hacer muchas cosas, acaba una y otra. No las hace todas a la vez. Hace una e inmediatamente empieza otra, ¿vale? Cuando la ha terminado. No existe la tranquilidad, se angustia si para. Necesita pelear y discutir para hacer al final lo que quiere. Necesita libertad para moverse como él quiera, impaciente, tiene la sensación de que todos los demás van lentos y esto le da mucha rabia, sobre todo con sus seres queridos y busca una pareja que le contradiga, que le busque la pelea, buscando el mismo el conflicto. Ha aprendido que buscar pelea es amar, para descargar toda esta energía se le aconseja hacer deporte, debe aprender a ser guerrero del mundo, no del conflicto físico. También debe de aprender a respirar para manejar la ansiedad y poder estar más reposado. Generalmente, su físico es de una estatura media tirando abajo en los 10 primeros grados. Cuerpo bien formado, nervioso y musculoso, miembros fuertes. La nariz prominente, el rostro será triangular, tez oscura, vista aguda, cabello negro o pelirrojo o castaño rojizo. Y esto es una percepción mía, que no he encontrado en ningún lado, pero yo creía que era así y lo he puesto. Al estar la luna, la piel no será tan oscura, dará un tono más claro y los rasgos, musculatura, miembros fuertes o nadie también se atenuarán. Eso es mío. Patología. Bueno, he puesto patología porque digo, no son órganos, porque estos órganos son los que va, de los que va a padecer. Salud, bueno tampoco ten... No sabía, entonces he puesto patología en vez de saluro, salud o órganos. En todos, ¿vale? Aries rige la cabeza, cerebro, ojos y cara. Puede sufrir frecuentes dolores de ojos y nariz, sinusitis, oídos, muelas, etc. ¿Cómo es la madre de Aries? La relación de Aries con su madre será todo menos aburrida. Tiene una madre emocionalmente fuerte, clara y directa. Como Aries tiene una fuerte tendencia a querer ser líder, su madre puede parecer prepotente y obstinada. La, de, la impulsividad de Aries encuentra resistencia en su madre, que por supuesto no siempre va a estar de acuerdo con los planes de su pequeño. Debido a esto, Aries deja de lado a su madre y cuando consigue enfadarla, la tacha de egoísta y controladora. Y cuanto más la desafía, más agresiva se pone para poder ser firme con su hijo. Hemos terminado con Aries, pasamos a Luna en Tauro, casa 1. El apego de Luna en Tauro es la necesidad de que le hagan cariños, que le toquen, que le abracen, que le den comida, todo lo que tenga que ver con estimular los sentidos, en definitiva. Seguridad emocional. Su seguridad emocional también está en sus objetivos físicos. Necesita que las cosas no cambien, que haya mucha estabilidad. Les cuesta mucho el cambio. Sostienen las situaciones hasta el límite, aunque ello suponga mantener algo que no les guste, como por ejemplo un trabajo o una relación. Si se ven obligados a cambiar algo, surge el miedo y la angustia. Pueden comer mucho. Esto calma su ansiedad. Son muy posesivos con las personas a las que quieren. Compran de forma compulsiva para tener cosas y sentirse seguros. Algunos trabajan en exceso, porque eso también es acumular. Y así calman sus emociones. Deben aprender a manejar sus miedos y ansiedades por los cambios. Su físico. Están dotados de una finura especial, cortesía de Venus. Quien tiene a Tauro en el ascendente le duele la cara de ser tan guapo. Su cara está bien proporcionada, labios sensuales y unos ojos que llaman la atención. Para rematar, su voz es melodiosa y agradable. Si está enfadado o nervioso, su voz entonces es muy distinta. Tauro combina fortaleza y delicadeza. De cuello fuerte y hombros anchos, sus extremidades son cortas con respecto al cuerpo, sus pies grandes o anchos. Ya en la madurez suele acumular algún kilo de más. Tiene gusto por el vestir y garbo para lucirlo. Patología, rige cuello y garganta, problemas de laringe, faringe, glotis, cuerdas vocales, amígdolas y glándulas tiroides. También incluye parte de la nuca, cuello y cervicales. La madre. La madre de Tauro tiene la capacidad de satisfacer las necesidades prácticas y cotidianas de su pequeño Tauro y este espera que su madre haga todo para él sentirse cómodo. La madre Tauro procura el confort de su pequeño y siempre está dispuesta a mantener el orden y que todo funcione para que su hijo no pase calamidades. A ver, Marcelo, ¿personaje famoso con Tauro en Casa 1? Cristina Fernández. No Fernández de Kirchner. <risa> Luna en Casa 1 en Tauro, exactamente. Exactamente. Eh una cosita que, eh, que quiero hacer referencia justamente acá eh, en primer lugar por favor eh, fíjense bien cuando lo expresan porque si no lleva a confusión yo recién mientras escuchaba atentamente por, por un momento a mí se me confundió eh, en el pensamiento eh, a ver mira. Ahí está, sí, nos vemos todos. Eh, se me confundió inclusive a mí que de lo que estamos hablando es la madre de la persona que tiene luna en Tauro, no la ¿Sí? madre de un taurino o taurina. Porque en un momento vos decís, en un momento del párrafo decís eh, la madre del taurino o tiene que darle protección al taurino Sí sí digo eso... la madre de tauro tiene la capacidad es la madre de tauro en casa uno claro el tema es el tema es que no es la madre de tauro eh, la madre de cualquier signo y no necesariamente a un taurino sino a una a uno con luna en tauro que no es lo mismo exactamente ¿sí? Sí. Entonces, eh, hacer esa salvedad. O sea, estamos hablando de la madre, que puede ser de cualquier signo, de Aries a, a Pisces, cualquiera de los dos signos. ¿Sí? Con la casa que le tiene que dar no. a la persona que tiene luna en, en Tauro. ¿Sí? De acuerdo. En sí, tía, eso, claro, pero como el título, cuando veáis el PDF ya lo veréis. El título dice Luna en Tauro, casa 1, claro, eh, pues es la madre de Luna en Tauro, casa 1. Perfecto. Me explico. Perfecto. Yo para, para no, no llevar a confusiones. Eh, lo, lo diré se... y ahí... en los siguientes. Ahí es más fácil, por ejemplo, decir a los nativos o a quien tiene en esta carta, esta posición, ¿me entendés? No nombrarlos como, como taurinos o como geminianos o como arianos, porque si no nos prestamos a una confusión. Pero está vale. muy bien. Y con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, la más grande líder del mundo, eh, por lo menos la que yo más amo, eh, el, ella es Luna en Casa 1, en Tauro, eh, y ella justamente de quien siempre recibió protección, eh, eh, de, siempre fue muy protegida, fue de su mamá, de quien ella además imita el camino de la política, porque su papá era de otro partido político, del contrario al peronismo, de, que en ese momento era el radicalismo. Eh, y su mamá era peronista y era sindicalista, era militante peronista. Y, y ella sigue los, los pasos de la mamá. Nada, esto para hacer referencia a, a esto que decía Lola. Bueno, seguimos Lola adelante. Muy, muy, muy bien vas, ¿eh? Y aparte ya con esa referencia, Gracias. listo, ya te puse un 100. <risa> Bueno, es que es el único, aunque he buscado personajes famosos, te puedo asegurar que es que sí que he encontrado, pero, digo, pero no voy a poner yo aquí una persona que no conozco, que será un escritor muy famoso tal de su país, entonces pues me limité a esta, que era así de todos la más famosa, la más conocida, pero de los demás no encontré así un personaje significativo. Bien, muy bien, perfecto. Te oímos. Luna... Luna en Géminis, casa 1. El apego de Luna en Géminis es hablar, comunicar. Necesita información. Piensa buscando respuestas. Continuamente está preguntándose por qué. Recopilando información y respuestas, especialmente cuando hay algo que les afecta a nivel emocional. Si racionaliza, calma por un momento su angustia emocional. <risa> La Luna en Géminis no quiere sentir, quiere entender. Cuando consigue entender eh, una pregunta, al rato le vuelve a surgir otra duda. Siempre busca esas respuestas externas y se apega a otra persona para que le diga qué pasa o qué tiene que hacer con su vida. Le cuesta tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo. Se dispersa fácilmente y le cuesta terminar las cosas. Si se encuentra mal, le cuesta dormir. La mente está hiperactiva, también habla mucho. Tiene que aprender a escucharse a sí misma, no a su mente, sino a sus emociones. Aprender a sentir lo que está ocurriendo y desde ahí comunicar y expresar sin hablar tanto. Darse cuenta de la facilidad que tiene la dispersión. Necesita meditar mucho para poder enfocarse y volver al cuerpo. Su físico, por regla general, serán delgados, con tronco corto y extremidades largas. Cierta flexibilidad de extremidades y movimiento de brazos que da la impresión de estar sueltos de los hombros. Tienen una frente alta y despejada, mentón proporcionado, mandíbula puntiaguda, cabello y textura fina y color castaño claro o castaño oscuro. Tendencia a tener eh, canas a temprana edad. Los hombres con tendencia a la alopecia. Unos ojos hermosos, ya sean marrones, azules o grises. Son claros como el cristal y se mueven continuamente de un lado a otro, de mirada cautivadora. E insisto, no paran de mover los ojos. La nariz, tanto si es pequeña como larga, será estilizada. Sus patologías. Sus principales dolencias son la espalda, brazos y manos, es decir, Huesos y músculos de las extremidades superiores. A ver, ¿cómo es la madre de luna en Géminis, casa 1? Ligera, desprendida, activa y ágil. Su madre siempre está dispuesta. Géminis es una pluma bailando en el viento y ella no puede atraparle. Pronto se dará cuenta que es imposible y le dará libertad. Esta actitud le parecerá... Eh, esta actitud le parecerá que su madre es despegada, cuando en realidad está reaccionando a su comportamiento. Géminis no va a aceptar una vida lenta y restringida, así que si su madre le deja espacio, lo va a ver como si lo estuviera ignorando. Luna en cáncer, casa 1. Necesita ser amado, protegido, contenido por la familia. Solo quiere estar con mamá y con papá. Necesita la familia, la rutina, la estabilidad. Se escapa a su mundo de fantasía como refugio emocional para no ver la realidad. Se desilusiona e ilusiona muchas veces porque proyecta sus anhelos infantiles. Necesita que le amen y le protejan de la realidad. Tiene mucha posesividad con las parejas. Necesita estar cerca del otro y le cuesta moverse de forma independiente. Le cuesta ser objetivos con lo que sienten. Les desbordan las emociones y todo les duele. Les cuesta ver qué, están pasando, qué está pasando con ellos. Les es muy difícil desprenderse de su madre y de su familia eh, para poder ser más independientes. Viven mucho sus fantasías. Tienen una capacidad de amor muy grande, pero no quiere ver a su niño interno porque éste le posee. Esto pasa con todas las lunas en agua. Es poseído por su niño interior y no hay adulto, por eso necesita a uno que sea capaz de contenerles, la madre, la pareja, alguien. Debe integrar a su puesto capricornio para tener autosuficiencia, para contenerse a nivel emocional y ser capaz de ser más estable, autónomo e independiente. ¿Cómo son físicamente? Pues son de cara redonda, más bajos que la media, cuerpo robusto y tendencia a engordar con los años. Cuerpo y cabello bonitos, ceji junto, nariz grande y hombros anchos. ¿Tendrá una señal en la parte derecha, en el codo o en el brazo? Patología. Problemas con el aparato respiratorio, pecho, especialmente en los pulmones, con dolencias como bronquitis o asma. A ver, ¿cómo es la madre de Luna en cáncer en casa 1? afectuosa y sobreprotectora eh, lo prefiere tener encerrado en casa como luna en cáncer tiene mucha necesidad de amor ve a su madre sensible y cuidadosa pero si siente rechazo reaccionará intensamente, intensamente llenándola de culpas mamá es un pilar y confía en ella pero sofoca a su luna en cáncer luna en leo casa 1 momento, momento, rey. momento, momento, hagamos un descansito, perfecto. Hasta acá, te voy a leer los mensajitos, así también descansas un poquito eh, la garganta. Va, vamos bien, vamos muy bien. Eh, me, me gusta esa síntesis que estás haciendo. Eh, acaba de unirse a nosotros Jessy. Bienvenida, Jessy. No sé si. ¿Quieres abrir el micrófono y saludar por ahí? Hola, profe. Muchas gracias. Gracias, Abo. Hola, Jessica. Sí. Hola, Marcelo. Hola, Lola. Hola a todos. Hasta ahora saludo porque no me estaba funcionando bien el micrófono. Ajá. Hola. Ah, Liana, el que, que no, sí, no, no. 57314, no lo fui a jugar al final. Eh... Hola. Hola, ¿cómo andamos todos? Bien, Daniel, ¿cómo vas? Hoy te toca exponer también. Así dice el profesor, después del profe vengo yo, dijo. Sí, bueno, sí. No, vamos a ver. Está muy ya interesante todo, hoy. Está todo preparadito ya casi que... Muy bien. bien. Bueno, eh, ahí le voy a leer un poquito los mensajes. Liliana Tietz eh, dice para Lola en, en YouTube... Dice, muy bien explicado Lola, mi nieta es así, Luna en Aries es incansable. Después, Ser de Luz, que me dice que es eh, María Perenés, déjeme que me pone María del Carmen de España, o María del Carmen España, no sé si es el apellido España, eh, dice, yo tengo Luna en Tauro. Melisa saluda, está en YouTube, dice, hola, super compañeros. Trilene dice, no puedo entrar al Zoom. <ríe> bueno, Trilene, fíjate a ver si, eh, si podéis hacer algo para entrar, si no, no importa, nos estás escuchando desde YouTube. Y te dice, Lola, le diste al clavo con lo político y se ríe. Pero que pero Quesada dice, todo muy claro, Lola. Impresionante la descripción. Paula dice interesante Lola y María del Carmen dice yo soy de España así que no es España el apellido <risa> María del Carmen España de España <risa> Bien. bueno eh, seguimos escuchándote entonces ya ya pudiste irte a buscar agua tomaste agua nosotros estamos sí. acá con Daniel con el mate así que adelante a ver, Luna en Leo, casa 1. El apego es ser el rey, el más especial de todos. Ser el centro de atención de su padre, de su madre, de su familia. Son muy extrovertidos y todo el tiempo necesitan llamar la atención. Necesitan sentirse especiales. Para eso hacen de todo. Bailan, pintan o lo que haga falta. Mi marido me cocina y le tengo que decir que todo está buenísimo. A ver, se enfada si no le hacen lo que quiere, para eso es el rey. Es una luna amorosa, simpática, generosa, hasta que se les dice que no o hasta que se les critica. Manejan muy mal la crítica porque se sienten especiales. A los adultos les cuesta ver a su pareja porque si se apegan emocionalmente ya no son los más especiales de todos. Les cuesta ver que el otro existe, están demasiado centrados en ellos mismos, Ese, eh, ah, en su deseo, en sus necesidades, en lo que quieren en su vida. A veces se vuelven individualistas y egoístas, son artistas y ellos lo, y ellos lo saben, pero esa expresión artística está condicionada por el niño que fue, condiciona su expresión creativa al aplauso, esto limita su espontaneidad. Deben de trabajar su adicción al aplauso, que si crean algo no tiene por qué gustar a todo el mundo. El físico es cabello grueso, ojos en forma de almendra, cara bien formada y hombros fuertes y anchos. Si ha nacido en el segundo decanato, tienen ojos de gato y propensión a la calvicie. Las patologías. Corazón. Tiene tendencia a afecciones cardíacas. Son vitales y fuertes. Pueden mejorar su salud si siguen una, una rutina de ejercicios estricta. A ver, la madre de Luna, en Leo, en casa 1. Tu madre quiere que seas la mejor persona del mundo. Quiere que sobresalgas y que destaques haciendo un uso desmedido del ego. Para bien o para mal, tu madre tiene una gran presencia en tu vida. Es sincera y directa. Tu trato hacia ella también es directo. Si tienes que decirle lo que piensas o sientes, no dudas en hacerlo. Necesidad de controlar constantemente tu vida. Ser aceptado y querido por ella. Luna en Virgo, casa 1. Las características de esta luna es ser perfecta. Se porta bien, disciplinado, cumple con las normas, ayuda a todos, no se enoja, no se desborda, se contiene, se controla, muy racional. No se autoriza a comportarse como un niño. Como Siempre corresponde, dicen que es ¿no cierto? Sí. Como corresponde. Sí, sí, un virgo a un, a un con todas la vida. No sé dónde leí yo alguna vez, que los virgos eran pequeños adultos, <risa> siempre muy correctos. Siempre dicen que sí para ayudar a los demás, les cuesta poner límites y decir que no. Si dicen que no, se sienten culpables. Como se contienen mucho, somatizan mucho a nivel corporal. Al buscar continuamente la perfección, siempre encuentran fallos a sí mismos o a los demás. No les gusta que los critiquen, porque ellos mismos son sus mayores críticos. Deben aprender a no ser tan rígidos. Su factor de culpa les prohíbe mirar las emociones que están escondidas dentro de sí mismos. Por ejemplo, la rabia o el odio. Entonces se disocia de ellos o lo racionaliza para, no poderlos, para poderlos matar. Debo aprender a decir no y al hacer... Lo que quiere descubre que no se desborda mucho y que fluye con sus emociones. Físico, ojos claros y brillantes, nariz delicada y movimientos gráciles. Son un poco más altos que la media y tienden a ser moderadamente regordetes. Patología, Virgo representa los intestinos y es susceptible de sufrir en la absorción, la asimilación y procesión de nutrientes o cualquier dolencia ...relacionada con el tránsito intestinal. A ver, ¿cómo es la madre de Luna eh, Virgo en casa 1? Es que como no lo tengo escrito, lo tengo que pensar. Sabe lo mucho que su madre se preocupa por él y por sus necesidades. Esta madre siente que no está a la altura de tus expectativas... ...y a menudo parece que no satisface tus necesidades... A ti te parece frívola, perfeccionista, obsesiva del orden y de una agenda a seguir. Puede ser muy frustrante para ti que no siempre esté disponible cuando la necesitas. A menudo sientes que eres más maduro que ella. Luna en Libra, casa 1. Necesita armonía, belleza, conciliación. Siempre tiene que haber armonía, no conflicto. Tiene que caer bien, tiene que encantar, que ser muy social. Apego a no desbordarse, a no enojarse, a no explotar. Le cuesta decir no y poner límites. Siempre busca dos opciones y al final le cuesta decidir. Sufren mucho buscando la mejor opción. Tomar decisiones les resulta muy complicado. Tienen una gran contención emocional. A menudo caen, a menudo caen en la mentira piadosa por no generar conflicto o caer mal. Manipuladores. No actúan, no ponen límites, no se enfadan, pero con su encanto hacen que los demás hagan lo que ellos quieren. En vez de pensar cuál es la mejor opción, deben aprender a sentir cuál es la que les hace sentirse mejor. Físico. Ellos siempre se ven bien, son joviales, atractivos, se mueven con gracia y a menudo son delgados, con una nariz bien definida y una cara redonda u ovalada. Patología, nalgas, sistema venoso, riñones, región lumbar, aparato urinario y sistema vasomotor. Esto me, lo he mirado porque yo no sabía lo que era el sistema vas, vasomotor y es la dilatación y contracción de las venas y, y las otras, las arterias. <risa> bueno, ¿cómo es la madre...? de luna en libra, casa 1 La madre es coqueta, amable, le gusta el arte, la paz y la buena vida. Las expectativas de esta, luna hace su, hace, de esta luna hace su madre han servido para establecer un protocolo en esta relación que mantiene las cosas en paz entre los dos. Con el tiempo, cada uno cumple su rol. Ambos saben que comportamientos mantienen las cosas equilibradas entre los dos y por tanto es una relación de paz. Luna en escorpio, casa 1. Uf, intensidad emocional, apego a vivir el drama, a ser poseído y desbordado por sus propias emociones. Luna en escorpio necesita que las personas que ama estén pegadas a ellas, amarradas, para nunca quedarse sola. Necesita un nivel de intensidad de estar juntos. Yo esta frase, ahora la leo completa, pero me ha costado encontrar la palabra. Porque cuando yo busqué luna en escorpio, entendí que no es que no necesiten estar juntos con los demás. Necesitan estar pegados, más que pegados, o sea, necesitan estar casi que dentro del otro. Que te pegan un abrazo y te hacen daño del abrazo. Así lo he entendido yo pero me costaba encontrar una frase correcta, entonces he puesto esto. Necesita un nivel de intensidad de estar juntos, de llegar a abrazar hasta el punto de hacerte daño, pero es que yo creo que no expresa todo lo que yo quiero decir en esta frase. Si todo está en calma, se angustia y se boicotea para caer en el drama. Todo esto genera relaciones muy posesivas, muy... ¡ay, me salta un párrafo! Todo esto genera un comportamiento manipulador por miedo al abandono. Quiero que se queden, pero que se comporten como yo quiero que lo hagan. Todo esto genera relaciones muy posesivas, muy celosas. Deben aprender a ponerse límites a nivel emocional, aprender a contener a su niño interno que se enoja, que tiene pataletas y berrinches. Deben aprender a soltar apegos, a darle más espacio a la pareja, no controlar. Físico, hombros anchos y fuertes, cara cuadrada, con rasgos bien definidos, ojos magnéticos y penetrantes, labios sensuales. Tienden a ser de estatura media a un pelín más bajos y pueden ser fuertes. Las patologías, órganos genitales, ano, trato urinario, pueden tener problemas relacionados con los excrementos, glóbulos blancos, reproducción y la infertilidad. ¿Cómo es la madre? De luna en escorpio, casa 1. Esta madre despierta emociones intensas. Se preocupa demasiado por su hijo hasta, hasta el de inmiscuirse en su vida privada cuando necesita intimidad emocional. Su naturaleza apasionada crea una dinámica que acaba volviendo loco a su hijo. Lo más probable es que sea luna en escorpio quien trate de mantener el control y es la madre la que reacciona ante el hijo. Así que dependiendo de las reacciones de esta luna hacia su madre, vea a la madre como una poderosa aliada que está dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerle o como manipuladora que se hace la víctima. Luna en Sagitario, casa 1. Momentito, momentito, que ya completamos ¿Sí? otros cuatro elementos, entonces lo vamos haciendo así, así lo hacemos más dinámico. Y, y de paso, bueno, si bien yo no tengo en casa uno la luna, tengo luna en escorpio. Y sí, a veces los que tenemos luna en escorpio eh, tendríamos que haber nacido de un repollo, de, eh, de, de que la, la biología nos exija tener una madre, es como que nos cuesta. <risa> eh, a ver si alguno de los compañeros que están en el Zoom quieren eh, decirle algo a Lola, cómo va, abren el micrófono y se lo dicen. Vas muy bien Lola, me encanta la descripción que haces de las personas tipologías, excelente, te felicito. Muchas gracias. <risa> Todo muy clarito. Lola nota este que le pones pasión también Lola y eh, ¿Eh? que le pones pasión se escucha ah. bien que le pones pasión amigo y que tenés buena docencia en decir las cosas estás muy, muy muy bien te felicito es que no quería que fuera una lectura rutinaria creo que eso aburre dentro de que lo estoy leyendo quería que fuera una lectura un poco explicativa y no, y no limitarme a un corta pega que creo que es un poco aburrido para el que oye. Perfectamente, perfectamente. Bueno, ahora sí, entonces eh, acá eh, Jordi te saluda, eh, Candy también en el chat hay. Eh, eh, eh, 14 personas conectadas en el chat Más 8 que somos acá eh, eh, O sea, en YouTube 14 más 8 que somos acá 20 y pico de personas Que somos los que estamos siempre Los que vamos a recibir Yo también voy a hacerme un, un diplomita eh, <ríe> A fin de año Bueno, Lola, a ver Seguimos escuchándote, ahora sí, luna en Sagitario. Casa, luna en Sagitario, casa 1. Necesitas saber que está todo bien, que hay buen rollito, alegría, que se comparte con otras personas. Necesita entusiasmo, optimismo, confianza en la vida. De aquí en adelante no va a haber más problemas. Necesita salir de su espacio y explorar otras tierras, culturas, pueblos, todo lo que sea, abrir sus horizontes. Temas esotéricos, filosóficos, busca la respuesta trascendental de la realidad. A ver, la luna en Sagitario tiene un problema. Está todo el tiempo sonriendo, pero por dentro es posible que esté mal. Esto también pasa cuando Júpiter aspecta a la luna, aunque no estén en casa uno. Esto le provoca una gran ansiedad y adicciones, fumar, comer, también le provoca hiperactividad. Además, no son capaces de expresar lo que están sintiendo. A Luna en Sagitario le cuesta aceptar la realidad como es, con sus limitaciones, condicionamientos, plazos, tiempos, etc. Chocan con la realidad porque se niegan a ver lo doloroso, se niegan a ver los problemas reales. La confianza y el optimismo le dan seguridad. Y eso puede acabar desilusionando a una persona, ya que esto les hace chocar continuamente con la realidad. Evita el conflicto, los problemas, evita decir lo que pasa. Si aprende a aceptar lo que le sucede y la realidad, va a tener un motor dentro de sí que le va a ayudar a expandirse y crecer. Debe profundizar en su ansiedad para saber lo que esconde y así expresando sus emociones podría estar mejor, que es al fin y al cabo lo que quiere. Tanto viaje y tanto moverse también puede ser un apego emocional. Tiene que aprender a estarse más quieto. ¿Cómo son físicamente? Estatura proporcionada, rubio, pantorrillas y piernas gruesas, frente y barbilla aguda, cabellos finos y barriga grande. Ágil para saltar. Bocina y no tendrá muchos hijos. Patología. Aparato locomotor, más concretamente, muslos y caderas. Pueden sufrir esguinces, fracturas, artrosis, falta de lubricación en las articulaciones. ¿Y cómo es eh, la madre de Sagitario con Luna en casa 1? Luna en Sagitario es difícil de contener y controlar. Así que su madre va a tener una tarea difícil en la crianza. Necesita libertad y esto no es una opción. Tu madre está dispuesta a dártela y por eso aparenta ser permisiva, complaciente e idealista. Aparentas ser maduro y sabio, así que ves a tu madre como menos madura de lo que realmente debería ser. Es vencible y no puedes entender por qué deberías estar sujeto a sus órdenes o requerimientos cuando ambos son solamente dos humanos. Uy, qué largo está aquí Capricornio. Luna en Capricornio, casa 1. Esto también vale para la luna expectada con Saturno desarmónicamente. Su apego es no sentir emociones, desconectarse de su mundo emocional. Es poner una armadura para no sentir, ya desde niño, ah perdón, lo estoy leyendo mal, desconectarse de su mundo emocional. Es poner una armadura para no sentir, ya desde niño ya se pone la armadura. No quiere sentir y además se las quiere arreglar solo. No quiere depender de nadie, ni siquiera de sus padres. Eh, quiere ser autosuficiente, maduro y responsable. Se exige destacar. Primero en el colegio, después en el área del trabajo. Necesita subir. Poco a poco se desconectan de su niño interno y de su mundo emocional y se vuelven muy rígidos. Lo que da como resultado el que trabajen como locos con el fin de desconectar de las emociones. Cuanto peor está, más trabajo y más metas se pone. ¿Cree que los demás le van a querer si es bueno, si cumple con la familia o el sistema o el sistema le exige o demanda. Por esto suelen hacer muchas cosas para las personas que quieren, para otros no. En realidad hay tres tipos de luna en Capricornio. Uno es el que se exige mucho para que su familia le ame, les ame y nunca se sientan. Y ellos, ay perdón, a ver que lo creo leer bien. Uno es el, joy, me lo he leído no sé cuántas veces, me lo sabía de memoria, pues. Uno es el de que exigen mucho para que su familia les ame y nunca se sienten amados y nutridos. Es como si sintieran que el otro no los valora. Otro es el, el de los que son muy rígidos, antisociales y se aíslan de todos. Y luego está el tipo que se puede vincular, pero es muy frío, muy racional, muy práctico y poco empático con el resto de las personas. Incluso puede llegar a ser bruto, porque así de bruto es consigo mismo. Cuantas más metas se pone, menos amado se siente. Tiene que aprender a no sobreexigirse, a bajar la baja autoestima, a aprender a amarse, a conectar con su niño interno, a expresar lo que siente. El terror de Luna en Capricornio es el desborde. No le gustan las personas emocionales que se desbordan, pero justo esto, es lo que les va a hacer enfrentarse con su niño interno, que en algún momento también se les desbordará. Físico. Son de cabello lacio, cejas prominentes, ojos serios y profundos, nariz bien formada, dientes visibles y cuerpo delgado, estatura media. La patología suele gozar de buena salud, se resisten a enfermar, su inclinación por seguir adelante les complica el relajarse y son propensos a cansarse. Esqueleto, dientes y uñas son lo que puede, les puede producir más padecimientos. Dolencias óseas o fracturas, mala calcificación, reumatismo, artritis y afecciones de la piel relacionadas con el estrés. ¿Cómo es la madre con Luna en casa 1 Capricornio? De una forma o de otra, su madre le deja siempre sintiéndose vagamente culpable. Lo más seguro es que su madre no venga directamente y le diga cosas para hacerle sentir culpable, pero las acusaciones están sutilmente entretejidas en sus comentarios. Ella parece tener una vida difícil y sus alegrías son pocas en comparación con sus dificultades. Sea como sea, ella le controla con culpa, porque tu luna no puede evitar sentirse empatía con cualquier sufrimiento que encuentre. Su madre está orientada a la seguridad y es muy consciente de que lo peor siempre puede pasar. Tienen el deseo de ayudarla y siempre creen que ella hace todo lo que está a su alcance para pro poder proporcionarles lo mejor. Sienten que ella podría hacer algunos cambios en su vida para mejorar, pero nunca sucede. Ella reconoce tu capacidad de actuar con madurez y a menudo depende de ti para obtener apoyo emocional. Vamos con Luna en Acuario, Casa 1. Quiere ser diferente. Es como si no encajara en ningún lado. Todo lo que tengo es diferente a lo de los demás. Esto me hace encajar, me hace no encajar. Empezando por la familia. He nacido en la familia equivocada. Bueno, realmente he nacido en el planeta equivocado. Si entra en algún grupo le pasa lo mismo, no encaja. Se siente diferente. Este apego a ser diferente le hace sentirse solo, pero intentarán que no se les note. Así que deciden estar solos y así no sentirse sentís abandonados o rechazados por los demás. El apego a la soledad les limita los comportamientos espontáneos. Otro apego de Luna en Acuario es vivir en su mente. Se inventa historias, mucha creatividad mental, que se vuelve vuelven apego emocional para no sentir. Piensa también mucho en el futuro, ¿cómo serán las cosas? Otra característica que acusa Acuario es el cambio, que las cosas no sean estables. Si hay estabilidad, se angustia. Es curioso porque es un, es un signo fijo, pero... Que, ahora os lo cuento aquí, pero yo os lo quiero explicar. Eh, quiere cambios, pero a la vez no los quiere. Este es un liante. O sea, de angustia, el que no haya cambios, pero cuando los hay también es angustia. Os lo leo. Otra característica que acusa Acuario es el cambio, que las cosas no sean estables. Si hay estabilidad, es angustia, necesita cosas diferentes. El ser diferente y el que haya muchos cambios, produjo un dolor en la infancia. Es complicado. Su luna le pide cambios, pero tanto cambio en la infancia le produce inestabilidad. Los niños necesitan estabilidad, seguridad, contención, pero el niño acuario buscaba cambios y su familia se los dio. Eso les produjo terror a la estabilidad. ¿Por qué? Porque la luna en acuario sintió que siempre que hay estabilidad, algo se, le, algo se la quitaba. Por ello creó una especie de sistema inmunológico contra la estabilidad. Esto de adulto llega a traducirse en que cada vez que el adulto se empieza a sentir muy seguro o estable, su inconsciente le chilla. Huye, corre, desapégate de tus emociones y pide libertad. Abandona y abandona a la pareja, al trabajo o a una situación. Algunas, luz, algunas lunas lo hacen, se van. Otras se quedan, pero ya no están sintiendo nada por el otro y están conectados incómodamente, ya no les gusta lo que están viviendo. Otro apego es sentirse superior a los demás. Porque un niño que se siente diferente se siente solo y eso le duele. Pero Luna en Acuario lo justifica creyéndose más inteligente, superior, un humano más evolucionado que los demás y así se siente contenido, protegido a nivel emocional. Estas son todas las trampas de Luna en Acuario, que genera que tenga conflicto en las relaciones de pareja, que esté siempre pensando en el futuro, convivir algo nuevo o diferente que se aburran o que se queden muy solos o que tengan muchos amigos, pero sin profundizar en los vínculos con ellos. Es una luna que también tiende a boicotearse y a desapegarse mucho. Es clave que aprendan a darse cuenta que si bien quieren libertad y cambio, le tienen terror a estos, por lo que la realidad les ofrece. Son ellos los que quieren vivir el cambio, pero quieren tener control ante la vida. Tienen que entender que porque se sientan diferentes no son superiores, son tan humanos como cualquiera. Tienen que aprender a mirar dentro de sí y aceptar sus emociones, especialmente las de abandono y soledad. Cuando haya hecho esto, podrá ser empático con los demás. Su físico. Las alturas varían, pero a menudo el tronco del cuerpo es más largo que el promedio. Las caderas y los hombros son anchos y las piernas son fuertes y bien formadas. Por lo general, tienen rasgos finalmente finamente, cincelados y atractivos. Una frente alta y labios que parecen estar medio sonriendo todo el tiempo. Sus movimientos físicos son rápidos y a veces pueden parecer un poco inconexos. Patología. Una constitución sólida significa que rara vez tendrán una enfermedad grave con la cual lidiar y su esperanza de vida es larga. Deben de prestar atención a las arterias, venas, pantorrillas y tobillos. También pueden tener alguna patología pulmonar. ¿Cómo es la madre de luna en acuario casa 1? Tu madurez emocional y tu fuerza se desarrollan plenamente desde una edad tan temprana que la capacidad de tu madre para ayudarte a crecer y apoyarte es casi innecesaria lo que le hace que tu relación con ella sea un poco distante. No eres de los que lloran, abrazan y tienen profundas conversaciones emocionales con su madre. Eso les da espacio para vivir la vida a su manera. Es muy raro que te regañe o, o que te trate como a un niño. Ella proporciona tu independencia por ser extravagante, libertaria, creativa y vanguardista. Y llegamos a la última, que es la más complicada. Luna en Piscis, casa 1. Y así empiezo. Este es el más complejo de todos. Uff, esta vive... Para allá. se le fue la cabeza al cielo. Vive en el plano más elevado de la fantasía y la imaginación. La cabeza se le fue a Neptuno y no baja. Cada vez que está mal, que algo no le gusta, se va a su mundo. Es un espacio interno, no mental. Es un espacio de contención infinita, protección y seguridad. Es como si estuviera en un mundo onírico. Quiere volver al útero, donde era una simbiosis con su madre y era parte de la totalidad y no se sentía solo, ni separado, ni diferente. Siente mucho. Su campo emocional le hace sentir todo lo que pasa alrededor. Siente las emociones de otras personas. Por eso la luna en Piscis o luna expectada con Neptuno, cuando están en un lugar con mucha gente se ahogan, sienten pánico, es que sienten demasiado a los demás, se ahogan en las emociones, no saben poner límites, tienden a simbiotizar a su pareja y las personas que quiere, absorbe las emociones de los otros y las hace propias y no se da cuenta de esto. Por ejemplo, si está con alguien triste, absorbe esa, esa tristeza y no es capaz de darse cuenta que no es su tristeza, que antes de estar con esa persona estaba bien y que ha absorbido la emoción del otro. Tiene pánico, angustia, es que me estoy riendo, es que no puedo evitar. Me estoy riendo porque yo soy un y me pasa mucho, pues me estoy acordando concretamente que me encontré con unas niñas del barrio que conozco, dos hermanas, iban por la calle llorando. Digo, pero hijas, ¿qué os pasa? Ay, es que nos hemos levantado esta mañana y el perro había, se, se había muerto porque estaba ya muy malito. Bueno, pues es que yo me puse allá a llorar con ellas como si el perro fuera mío. Y entonces me, me siento muy identificada cuando lo escribía. Bueno, sigo, sigo, que me enrollo. Eh... Que ha salido, tiene pánico, angustia, sentimiento de sentirse paralizado porque siente mucho y no sabe contener, contenerse. Entonces necesita que alguien la contenga y si no, se sube a Neptuno. Busca un salvador de pareja, busca un padre o una madre que le salve o se va al lado contrario. Busca a alguien a quien salvar. Entonces busca una pareja herida, complicada, conflictiva. Todo es fantasía, desilusión, porque nadie es lo suficientemente bueno para amarle, contenerle, nutrirle. Entonces se decepciona de las personas. La gran mayoría de Luna en Piscis son muy sensibles y se angustian mucho. Son escapistas. Algunos casos extremos tienden a vivir aislados porque no saben manejar tanta hipersensibilidad. Luna en Piscis son demasiado vulnerables, sienten mucho las emociones. Hay personas con luna en Piscis que no parece que tengan esta luna. Tienen a Saturno, a Plutón o a Marte muy activos en su carta natal. No pudieron integrar tanta sensibilidad con tanta rigidez, con tanta autonomía y con tanta rabia. Entonces, o se vuelven hipersensibles con su mundo emocional. Estas personas que niegan su mundo emocional se vuelven duras, fría y frías consigo mismas pero esto les da tendencia al alcohol o a cualquier sustancia que los saque de la realidad para irse y escapar del mundo. Luna en Piscis tiene que aprender a aterrizar toda esa magia y a descubrir que todo ese amor y esa nutrición, esa infinita compasión que buscan, que está fuera, está dentro de sí. Tienen que aprender a ver a su niño interno, que realmente necesita ser salvado, protegido, contenido. No buscando un salvador ni alguien a quien salvar. Tienen que aprender a protegerse enérgicamente. Físico. Cara redonda, ojos redondos, suaves y de ensueño. Rasgos delicados y de un cabello suave y fino. A menudo son bajos, con cuerpo en forma de pera y pies pequeños. Patología. Son susceptibles a dolencias y dolores psicosomáticos y empáticos. Sus mayores problemas provienen de la ingesta excesiva de alcohol, drogas, nicotina, cafeína, sexo o dietas imprudentes. A nivel físico pueden tener problemas con los pies porque es donde están todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Por eso también les puede dar problemas el sistema linfático. ¿Cómo es la madre de Luna en Piscis en Casa 1? Tu madre es muy soñadora e intuitiva, flexible. Le gusta fantasear y hablar de sus sueños constantemente. Es tan emocional que parece que siempre está arrastrando conflictos y dificultades. Tu madurez emocional se hace necesaria ante, ante tal panorama, pero no puedes evitar sentir la necesidad de ser indefenso y que tu madre te proteja, cosa que nunca sucede, ya que ella da por hecho que no lo necesitas. A veces siente que te gustaría poder ayudarte, perdón, a veces sientes que te gustaría poder apoyarte en lugar de ser el niño fuerte que ella espera que seas. Ella parece estar perdida en su propio mundo, lo que consecuentemente te deja perdido en tu propio mundo. Bueno, pues con esto he terminado la luna en los signos en Casa 1. Espectacular, espectacular. Muy pero muy bien, Lola, tu exposición muy clara, eh, concisa, eh, la luna en Pisces eh, nada, nos dejó eh, un, un reflejo tuyo y entonces no la vamos a olvidar, <risa> eh, es verdad que es muy empática. Yo hay una sola cosa con la que no estoy de acuerdo en ninguna de las lunas, que Dijiste que diste patologías o enfermedades o la parte de la Sí, Es que no, no sabía Era... cómo poner el título a, a esa parte. No, pero. No, no sabía. El, es que no. Tema, es, el tema es que eh, la luna en general eh, no, no te da. Eh, problemas de salud o de falta de salud, eh, sino el sol, porque el sol es el principio vital, ¿sí? es eh, la energía, entonces el sol es el que te puede dar algún tipo de problemas eh, a nivel físico. Eh, la luna es posible que te dé algún tipo de enfermedades psicosomáticas. sí, Porque la luna, en realidad, son sentimientos. ¿sí? Entonces, yo, yo no estoy de acuerdo con eh, poner luna en, en Aries, tal problema. Por ejemplo, en un momento dijiste eh, luna en Leo, me acuerdo... Eh, corazón eh, corazón eh, y, y digo bueno yo no tengo luna en Leo y tuve un infarto eh, sí tengo luna en Escorpio sin embargo tengo ascendente en Leo eh, entonces es lógico que haya tenido un infarto sí entonces claro. el, el ascendente es que el Sol, perdón, Ahí vamos. el ascendente y el Sol son los que verdaderamente dan eh, la, la posibilidad de que uno tenga, o sea, la tendencia, ¿sí? De que uno vaya claro. a tener un, una, una enfermedad real, digamos. La Luna claro. es más en el plano mental, ¿sí? En el plano del sentir. Sí. O sea, Pero estamos a, hablando de que estamos hablando de casa 1, del ascendente. Está bien. Estamos hablando. Está bien, por ese lado está bien. Pero estamos hablando de la luna en sí, Leo, en casa 1. ¿sí? Entonces, por sí. ese lado está bien. Por eso hice esta aclaración de que yo tengo ascendente en Leo. Pero eh, sí. lo que quiero decir es. Eh, la luna en el signo en la casa ¿sí? puede hacer que te enfermes ¿sí? eh, especialmente de eso pero que vos te autoenfermes es más un proceso psicológico es más un proceso sí, de sentimientos ¿sí? que un proceso físico Sí, sí, ¿Se, se, se entendió la diferencia que hice. A ver los que están sí. en Zoom. Sí, sí, sí, perfecto, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo eh, en mí? la patología es la patología por la casa, no por la luna. Claro. Yeah. Eh, bueno, ahí Lola te voy a leer los mensajes de YouTube. Eh, Moni la gallega más buscada nos abandonó Moni nos abandonó en Telegram quiero hacerlo público, nos abandonó en Telegram dice bravo Lola ole eso Lola dice Moni en el chat gracias Moni eh, Raiza dice muy bien Lola muy clara tu exposición eh, Lili Tiet dice, muy bueno Lola, eh, justo estaba pensando si la luna tiene patologías en la salud, estoy de acuerdo más con él y el ascendente, perfecto, y Jordi, ok, por la salud, <ríe> eh, esos son los mensajes que te dejan en YouTube, eh, muchas gracias a todos, tus compañeros que te están siguiendo ahí en YouTube, eh, muy bueno, Espectacular, me gustó mucho eh, tu exposición, Lola, igual que la de todos, la de los que ya expusieron, eh, que todos estuvieron muy bien. Eh,